muy buenos días sean todos bienvenidos a su revista diaria diálogo matutino hoy es miércoles un miércoles espectacular el clima está preciosísimo está entre medio frito, medio caliente le damos las gracias al señor por permitirnos despertar en este nuevo día también quiero dar gracias a dios porque un día como hoy nací y por continuar regalándome la vida Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, así que le damos las gracias a Dios y a todos ustedes por la sintonía. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Diálogo Matutino, y puede ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, Diálogo Matutino. Y vamos inmediatamente a iniciar con nuestra frase del día de hoy.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 sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda la promesa de vida eterna, de paz, de amor, de sanidad, de prosperidad que nos ha prometido a todos, sino más bien que el Señor pues nos la da en el momento preciso en el momento que más la necesitamos, para que ninguno de nosotros pues perezca, ya que la paga del pecado es muerte, Mas la gracia de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que a todos ustedes que están en su casa, en este miércoles, despójense de todo lo malo, de todas las preocupaciones, de todos los malos pensamientos, y entrégueselo a Jehová, su Dios, y Él se encargará de darle paz en su corazón. Y con esto pasamos a las económicas del día de hoy. En el día de ayer en los mercados internacionales, la onza de Oro Troy... Eh, aperturó las operaciones cotizándose a 1,306 dólares con 0 centavos con una tendencia hacia la alza y cerró a 1,304 dólares con 60 centavos con una tendencia hacia la alza. Si ustedes dicen, pero ¿por qué inició con una tendencia hacia la alza a 1,306 y cerró a 1,304.60? con una tendencia a la alza, o sea, por debajo de los 1.306. Eso lo que significa es que durante las operaciones la tasa o el precio del oro fluctuó y al final cerró con una tendencia hacia la alza. La plata, por su parte, la libra, cuando iniciaron las operaciones en los mercados internacionales, se cotizaba a $17,425 dólares la libra y cerró a $17,411 dólares la libra. Por su parte, el, la libra de cobre, cuando iniciaron las operaciones, se cotizaba a $3,133 dólares con 50 centavos y cerró a $3,133 dólares con 50 centavos con una tendencia hacia la alza. El barril del petróleo, eh, pues, incrementó su precio, eh, inició las operaciones el West Texas Intermediate a 51 dólares con 70 centavos el barril y cerró a 51 dólares con 73 centavos. Por su parte, el gas natural, Inició las operaciones a 3,122 dólares y cerró cotizándose en los mercados internacionales a 3,160 dólares. Eso es lo que tenemos en el día de hoy en las económicas y pasando a otras informaciones, en el día de ayer el canciller de la República, eh, quien a su vez es presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, informó de que esperan que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues se comunique con la oposición para retomar el diálogo que se inició aquí en este país, les recordamos, el mes pasado. Recuerden que hubo una ruptura en el diálogo entre Venezuela y la oposición debido a que la oposición entendía que habían ciertas demandas que el régimen chavista, presidido por Nicolás Maduro, pues no había cumplido en algunos puntos acordados. El pasado domingo se celebraron elecciones en Venezuela y el partido oficialista, pues, obtuvo una abrumadora victoria alzándose con 17 gobernaciones y... La oposición solamente con cinco. Hay que señalar que esta fue una derrota no esperada para la oposición, ya que a raíz de los conflictos que se han venido desarrollando en Venezuela, pues la gente entendía que la oposición iba a ganar de manera abrumadora. Eh, muchos analistas han opinado de que este, esto se debe a que la oposición está desarticulada y de que no está coordinando sus acciones y por esto pues no pudieron unificar criterios en los candidatos que llevaban vamos a escuchar lo que dijo el canciller de la república en el día de ayer el ingeniero miguel vargas maldonado informó esta noche que no se descarta que la oposición venezolana y los representantes del gobierno de nicolás maduro retomen el diálogo, pero que hay que esperar que las partes muestren interés de volver a dialogar. Estamos esperando que las partes ya se pongan de acuerdo para establecer algún día del diálogo en la República Dominicana. ¿Podemos hablar que siete diálogo ministro porque la oposición ha dicho que no vuelve el diálogo y si no hay una de las partes entonces No, por, su, por supuesto, tiene que ser eh, la voluntad de las partes, pero yo estoy confiado en que se reanudará el diálogo y que eh, porque to, todavía faltan en este proceso varias elecciones varios procesos electorales, está el de los alcaldes y, el, y en las elecciones también de los diputados municipales y los concejales y está también la, la elección presidencial. En otro orden, con relación al caso Junior Ramírez, el canciller dijo que se debe investigar el suceso hasta la última consecuencia. Este es un caso que realmente merece ser esclarecido en su totalidad, eh, investigado tal como se ha iniciado este proceso. Y en ese sentido entendemos que las autoridades eh, de, de área judicial eh, pondrán todo su esfuerzo en que las cosas lleguen hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, porque la verdad que es un acto eh, reprochable. Asimismo, en cuanto a los casos de corrupción que continúan surgiendo en algunas instituciones del Estado, el canciller dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sacado un 100 en todas sus evaluaciones y que siempre es auditada, por lo que no tiene temor absolutamente de nada. La cancillería es auditada permanentemente, tanto interna como externa, pero además de eso, nosotros afortunadamente en todo este proceso de calificación de, de transparencia, hemos estado sacando 100%. El canciller ofreció estas declaraciones tras suscribir un acuerdo en la sede de la cancillería con la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el país. Para Telenoticias. Bien, ahí escuchamos al canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien a su vez es presidente del Partido Revolucionario Dominicano, y que todos sabemos que se ha expresado en apoyo también a primarias abiertas con ciertas restricciones para los partidos minoritarios. Y... La otra facción del PRD, que ustedes saben que el PRM eh, no es nada más y nada menos que una facción que salió del Partido Revolucionario Dominicano, porque aquí casi no se habla del PRM, solamente hablamos del PLD, del Comité Político, de la Ley de Partidos, y de todos los casos que diariamente pues, abruman los medios de comunicación, casos de crímenes, corrupción, etc. Pero el Partido Revolucionario Moderno, el PRM en el día de ayer juramentó la Comisión Nacional Organizadora de su convención en el cual se estarán eligiendo las autoridades del partido. Eh, recuerden que el PRM, pues sus primeras autoridades fueron elegidas consensuadas entre todos sus miembros debido a que no tenían el tiempo necesario o la, o la membresía reglamentaria para celebrar una convención. Hay varios candidatos que aspiran a presidir el PRM, también el PRM próximamente va a tener la elección de las candidaturas eh, presidenciales para el año 2020, que todo el mundo sabe que el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía aspira nuevamente, y Luis Abinader. Vamos a escuchar. Eh, estas declaraciones con relación a la juramentación de la Comisión Nacional organizadora para la convención de este 28 de noviembre del PRM. El proceso de convención iniciará el próximo 26 de noviembre y será organizado por esta comisión que preside el licenciado Tony Raful y la integran 12 miembros más. Esta comisión tiene como tarea central organizar una convención democrática, pluralista, amplia, respetuosa, que sea un modelo en el ejercicio cívico del derecho a la escogencia de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. El 31 de octubre cierra provisionalmente el proceso de inscripción de militantes. El 15 de noviembre habrá una revisión del padrón, el 26 la votación universal de la militancia y el 3 de diciembre la elección de las autoridades locales. Estos compañeros fueron elegidos, designados a unanimidad, por consenso en la dirección ejecutiva. Eso demuestra que tienen el apoyo total, absoluto, de la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Estamos en tránsito de una democracia verdadera en la República Dominicana, en lucha permanente por la defensa de los valores democráticos. El PRM representa en este interregno de la historia dominicana la garantía del proceso de la unidad democrática del país. Este martes se presentó como el primer candidato que aspira a la juventud revolucionaria moderna, el joven empresario Roger Marte, quien en conferencia de prensa explicó a los medios sus planes para con la juventud del principal partido de oposición. Bien, ahí escuchamos a Tony Raful y el, el joven empresario Roger Marte, quien aspira a dirigir la juventud revolucionaria moderna, un partido que según ellos es un partido moderno y sus principales cuadros dirigenciales eh, tienen un promedio de edad de 50, 60 años, eh, pero ellos se consideran ser un partido revolucionario y moderno. Nosotros aquí en la República Dominicana Debemos considerar crear el salón de la fama de los políticos para poder retirar a todos estos políticos que ya pasaron de cierta edad y que ya pues le, y, y si cumplieron con su deber ciudadano de aportar sus conocimientos políticos, gerenciales y o empresariales al país y retirarlo. Nosotros deberíamos ahora aprovechar en este 2020, que dicho sea de paso, Dependiendo quién sea el candidato y quién gane las elecciones, las elecciones del 2020 van a retirar a muchos políticos porque ya de tanto aspirar y no ganar, pues no van a tener vigencia política y van a tener que salir del escenario político. Un ejemplo que podemos citar es el caso de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no pasa de un 3%. Entonces, él va a tener que ser candidato a diputado para ver si con ese 3% ahora pues puede ser candidato electo. Y eh, nuestra clase política debe entender que en, en las elecciones pasadas, aproximadamente 239 mil nuevos votantes fueron inscritos en el padrón de electores de la Junta Central Electoral. Ahora, para el 2020, va a ser un promedio de medio millón de nuevos electores que comprenden la edad entre 18 y 35 años de edad. Eh, eso, eso significa que el padrón va a tener aproximadamente un 25% de jóvenes y esos jóvenes, pues, una gran parte forman parte de lo que llaman el millennials, que son los jóvenes que nacieron en el nuevo milenio, que son nativos de la tecnología, pues, son unos votantes más conscientes que buscan propuestas que no son necesariamente partidarios de un partido político en específico, sino de un candidato que represente sus ideales y que tenga propuestas que se conecten con sus objetivos, misión y visión de la vida. Entonces, eh, por eso es que desde, desde aquí hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos de acuerdo y, y queremos que se apruebe prontamente la nueva ley de partidos políticos para que la República Dominicana definitivamente pueda tener un nuevo marco jurídico y político para las eh, elecciones y que se puedan abrir pasos a nuevos jóvenes y nuevos candidatos a que puedan aspirar. Y esos candidatos que ya no le aportan nada al país, pues pasen al salón de la fama del político dominicano. Esa debería ser una propuesta de la Cámara de Diputados, la creación del salón de la fama. Bien, eso es todo lo que tenemos con el PRM y los partidos políticos. Y queremos nuevamente tocar la llaga eh, con el Colegio Médico Dominicano. Eh, el Colegio Médico Dominicano con su presidente, Waldo Huelga Suero, pues en el día de ayer nuevamente acusó a la ministra de Salud Pública, Altagracia Paulino, de querer politizar eh, la huelga de que tiene el Colegio Médico Dominicano y según el propio Waldo Ariel Suero, pues la ministra está apostando a que en los próximos días serán las elecciones del Colegio Médico Dominicano y ella pues apoyaría otras planchas para desplazar a el señor Waldo Huelga Suero ese es el nombre que le hemos apodado Huelga Suero que dice el camarógrafo aquí que se parece a Chucky solamente y solamente le falta la cicatría en la cara. Entonces, ¿por qué nosotros eh, eh, estamos en contra de este llamado a huelga del Colegio Médico Dominicano de unas 72 horas? Es que las huelgas del Colegio Médico no afectan a los políticos. La mayoría de funcionarios tienen plan de salud privado y probablemente con cobertura internacional. Tienen acceso a las grandes clínicas y a los mejores médicos del país. La mayoría de la clase trabajadora, clase media, media alta, media baja, también tiene acceso a seguro médico privado. Entonces, estos médicos que están en huelga en los centros de salud privada, que a propósito están cobrando porque esa, esas 72 horas de huelga, no se les dé cuenta de su salario. Pues, luego que terminan su labor ahí, que no ejercen ninguna porque están en huelga, se van a la clínica privada y hacen su trabajo. Entonces, quienes realmente están siendo afectados con estas huelgas son los pobres. Los pobres se están muriendo. Yo quisiera que el Ministerio de Salud Pública di, le dijera al país cuántas personas diariamente en esas 72 horas en todos los centros de asistencia del país mueren por falta de asistencia. Si esa, si esa cifra se le da al país, probablemente el país quede totalmente alarmado, por eso es que no se hablan de estos números. Pero el país tiene que estar consciente, y el Colegio Médico Dominicano, que, que tiene un reclamo legítimo de aspirar a un incremento salarial, porque lo, aquí en este país no hemos dado cuenta que para conseguir un aumento tenemos que hacer huelga, y ellos están capitalizando pues, esa estrategia. Pero tienen que ser conscientes de que ya los tiempos han cambiado. Y es tiempo de cambiar la modalidad de reclamar sus derechos. Ya que las huelgas no benefician al país ni a nadie. Imagínese usted, amable televidente, que usted como yo, que somos pobres, ¿cuántos de nosotros diariamente vamos a centros de salud y no podemos ser atendidos con casos menores, ah, un, un dolor de estómago, un dolor de cabeza fuerte, una pequeña herida. Porque lo, esta huelgas, los médicos siempre dicen que de manera parcial van a atender las emergencias, o sea, no totales. Pero ¿cuántos casos de quebrantos de salud inician siendo casos pequeños y terminan de gravedad o incluso la muerte?, o Entonces, sea, si usted va a un hospital ahora mismo, va a pasar a la de Caín y Abel, se lo va a llevar quien lo trajo. Se abre, si usted va a un hospital durante este paro que tienen los médicos, prácticamente se le abrirán las puertas del infierno y usted pasará 72 horas dentro del infierno hasta que termine esta huelga. Así que eso es lo que queríamos señalar en el día de hoy, no... No podemos parar de reclamarle a los médicos este tipo de reclamos que están presentando y es tiempo ya de que nos reinventemos y de que la ciudadanía sea en poder, levántese, deje de estar eh, en las redes sociales investigando cosas que en nada le aportan a su vida y, y empodérese de los temas importantes de este país. fíjese que ah, después de nosotros... Tenemos más de 50 años con los mismos problemas básicos, a pesar de que hemos avanzado en infraestructura, económicamente, la economía ha crecido, el país ha crecido, han, personas han pasado de la pobreza a la riqueza, pero los pobres siguen teniendo los mismos problemas. Así que es tiempo de que usted cree conciencia, especialmente los jóvenes, y dejen de pensar, en estar escuchando Trap en su casa, que lo único que hace es que promueve la violencia, el consumo de droga y el maltrato a la mujer, que es un ser tan preciado, tan valioso, y que tanto pues, nos hace falta a los hombres para poder eh, seguir hacia adelante. Recuérdese que Dios no creó al hombre solo, Dios de, entendiendo que era una ayuda idónea para el hombre, creó a las mujeres de la costilla. Así que nos vamos a una breve pausa y vamos a tener con nosotros una, una dama que también fue creada de una costilla de un hombre eh, y va a estar aquí con nosotros eh, socializando sobre una nueva propuesta que tiene y vamos a conocerla un poco más a fondo sobre su vida artística o de los medios. Así que no se vaya y en breve regresamos, quédese con nosotros, esto es Diálogo Matutino. estado haciendo un recorrido en varias comunidades de Boca Chica con la directora del INAIPI Berlinesa Franco para conocer la experiencia de trabajo en las estancias infantiles y también en los centros de atención integral a la infancia y a la familia, los CAFES. Hemos acordado fortalecer la capacitación de las facilitadoras en materia de detección temprana de cualquier necesidad especial o específica que presente un niño. Es un trabajo extraordinario que está cubriendo a más de 100.000 niños. Es una labor que se realiza casa por casa con niños que son atendidos tanto en la como en los centros de atención integral. Así que mis reconocimientos y felicitaciones a todo el equipo de la INAIFI a nivel nacional. Por la calidad integral del sistema educativo, Ministerio de Educación.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 manejo un camión compactador nuestra prioridad es mantener la ciudad limpia cada día nuestra intención no es hacer tapones ni obstaculizar el tránsito pero por el tamaño y las dimensiones del camión se hacen breves tapones mientras estamos recogiendo la basura por ejemplo estas son una de las situaciones que yo me veo día a día dos vehículos parados paralelos quisiéramos hacer nuestro trabajo en la noche porque se torna el ambiente más fresco y más agradable para nosotros, pero en muchas calles de Santiago, mayormente en los barrios, es casi imposible por el asunto de que parquean los vehículos eh, y el camión no puede pasar.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 Cuando yo digo que vengo de Villa María, del María Auxiliadora, no me cuesta. Al contrario, me siento orgulloso. Que soy de barrio y vengo del barrio. Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de barrio. A la edad de siete años, camino al colegio, escuché aquella música y dije, wow, yo debo de estar ahí, yo pertenezco ahí. He pertenecido al ballet hispánico de Nueva York, pertenezco al ballet clásico nacional dominicano, demostrándole a mi familia que con el arte, con la danza, sí puedo ser un joven de bien, sí puedo ayudarlo a ello a salir a camino. Desde el gobierno, democratizamos el arte y la cultura, valoramos a los artistas del barrio. Algo que tenemos que tener siempre los jóvenes es ser ejemplo del que viene detrás, aunque venga de barrio. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esto es Diálogo Matutino. Y tenemos aquí en el estudio a una invitada muy especial. Tenemos a la joven comunicadora Nelfa Núñez. Muy buenos días. No, un poco placer estar compartiendo contigo. Gracias de verdad, por la invitación. Nelfa, gracias por venir y compartir esta mañana con nosotros. Yo sé que te hicimos levantar temprano. Yo, yo pero... nunca creo, o sea, yo no tiendo realmente a levantarme tan temprano, pero ya realmente un día más que otro no... No hay ningún problema. Hay Pero el aquí. público que nos ve se merece poder escuchar un poco sobre ti, conocerte un poco más a fondo y al final también escuchar sobre tu nuevo proyecto que inicia este próximo sábado este 21. Sábado, este sábado, sí. NIN es eh, una propuesta televisiva que realmente eh, eh, eh, puedo decir que es un riesgo que estoy tomando porque yo entiendo que en la televisión de la ciudad de La Vega le hace falta... Eh, un programa con, unas, con una línea totalmente diferente a lo que normalmente eh, nosotros como veganos estamos acostumbrados a producir y a ver en la televisión, y la televisión de La Vega ha crecido, ha crecido bastante, ha crecido bastante. Y pues quiero traer una propuesta totalmente diferente a las anteriores, porque La Vega se lo merece. O sea, voy a aprovechar eh, en estos momentos algunas relaciones que gracias a Dios a través de... De, de los diferentes eh, concursos y relaciones en las cuales yo me he involucrado en Santo Domingo, he podido conseguir y, y vamos a vamos a echar el pleito, como decimos nosotros, vamos a ver qué pasa y yo he apuesto mucho a él porque gracias a Dios he tenido el apoyo de muchísima gente de una manera u otra, el apoyo también de, de las empresas del Grupo Medrano, que de una manera u otra me dijeron que sí, automáticamente yo obviamente hice la propuesta. Y pues estaremos este sábado ya, a partir de las 8 de, de la noche, y obviamente las repeticiones eh, los domingos a partir del mediodía. Muy bien. ¿Cuándo, Nelfa, tú te diste cuenta que tú tenías una vocación por la comunicación y los medios? ¿A qué edad? Mira, yo siempre eh, fui una niña normal en el sentido de que nunca me imaginé como algunas otras chicas que te dicen eh, que se paraban en un espejo modelo, tú... o que quería ser modelo quería ser no yo en realidad lo que quería hacer cuando niña yo decía que yo quería ser veterinaria veterinaria porque sí porque a mí me encantan los los animales pero soy muy sensible con los animales pero sin embargo yo siempre estuve involucrada en muchísimas actividades del colegio y a raíz de todo eso entonces fue surgiendo y fueron haciendo oportunidades y, y pues se dio el caso de, de, de, de, un, de un concurso en el cual participé hace muchos años, yo tenía 15 y desde ese entonces, entonces me gustó, me fui involucrando en diferentes actividades y mi padre obviamente de una manera u otra, eh, quien fue eh, parte fundamental de este desarrollo, desde un principio me apoyó y pues desde los, vamos a decir 16, yo estoy involucrada en este medio y pues me enamoré totalmente de él. Muy bien. ¿Cuáles han sido tus mayores retos o tus momentos más difíciles en tu carrera en la comunicación? Eh, bueno, eh, mi momento más difícil, eh, yo puedo decir que, que realmente no he tenido, gracias a Dios, en algún momento, como porque obviamente no estoy en, no estaba en televisión eh, constantemente, sino que luego de que salí del programa aquel que, que la mayoría de personas recuerdan llamado Enfoque, pues me mantuve haciendo televisión de temporada. Y gracias a las redes sociales, de una manera u otra, lo que trabajamos en este medio, no se siente tanto esa ausencia, porque la gente eh, te, te da seguimiento a través de, de las redes, y gracias a Dios. Eh, pues tu, tuve esa presencia independientemente de no estar constantemente en los medios y gracias a Dios yo he recibido el apoyo del, del público y, y, y también de, todo, de todo, todos mis compañeros. ¿Has sentido tú en algún momento deseos de tirar la toalla y cambiar de carrera? ¿Lo has repensado ser veterinaria en algún momento? No, no, no, ya eso se me fue. <risa> ¿Ya, ¿Ya no te buenos. gustan los animales? Eh, sí me gustan, pero más lo... O sea, yo es una debilidad más con los perros que con otras, co con otras cosas. Pero eh, al, eh, obviamente uno en es esta carrera de, de tanto sacrificio y de subir baja y, y de ciertas cosas, uno tiende a veces a decir, conchale, eh, ok, ya no puedo más, voy a tirar la toalla por X o y razón. Pero sin embargo, ese deseo de superación, esa constancia, porque esta carrera es una carrera de constancia de constancia, de preparación y sobre todo de pasión. Eh, esta carrera hay, hay que gustarle para tú poder eh, mantenerte en el medio. O sea, tienes que tienes que gustarte, tienes que apasionarte, tienes que enamorarte de ella. Porque al principio es súper difícil, pero ya luego eh, todo se va dando a raíz de la misma constancia y la preparación y obviamente la gente en su casa, que quienes son los que te dan la oportunidad de entrar a través del, del televisor a sus hogares. ¿Qué es lo que más te gusta de esta carrera? ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, eh, bueno lo que más me gusta es poder eh, de una manera u otra eh, que las personas se, se identifiquen con se identifiquen contigo. Eh, se identifiquen contigo, que como te dije, te dejen entrar a sus hogares y que confíen en tu trabajo. O sea, yo me encuentro personas que me dicen, óyeme, eh, ¿qué tú haces fuera de la televisión? Tú eres una muchachita con muchísimo talento. Eh, o o tienen muy buena preparación, o tienen, o sea, realmente eh, eso, eso me ha marcado y fue una de las cosas por las cuales yo decidí lanzarme definitivamente porque entiendo que de una manera u otra estaba desperdiciando ese tiempo que, que obviamente estuve fuera de la televisión. ¿Qué trae esta nueva propuesta que tú le traes al público de La Vega y de todas las regiones que tienen acceso a este canal, que se ve en diferentes provincias, porque como tú mencionaste, pues, tú traes algo diferente. Eh, o sea, que en esa comida que tú traes diferente, ¿cuáles son los ingredientes, los sazones que tú traes? ¿Qué puede esperar el público que te va a ver a partir del mira, sábado? Mira, NIN es una revista semanal de entrevistas. Es una revista semanal de entrevistas a figuras del medio, Dígase del ámbito artístico, del de los medios de comunicación, eh, empresarios y todos los demás. Eh, una revista semanal de entrevistas donde vamos a conocer a fondo todas las personalidades que de una manera u otra pues van a estar compartiendo con nosotros en, eh, todos los sábados a partir de las 8 de la noche una, man una manera más personal vamos a, a obviamente a hacerle la entrevista a, a nuestros invitados de una manera más personal vamos a compartir con ellos o sea va a ser un momento sumamente agradable lo vamos a ver en diferentes y pues eh, a eso me refiero con una televisión diferente, porque eh, en La Vega nos hemos más enfocado en variedad y simplemente variedad. Entonces lo, yo entiendo que los programas deben de tener una línea en específico y pues eso es lo que yo quiero traer a la, a la ciudad de La Vega. Una revista semanal de entrevistas con calidad. Con calidad. Y nuevamente para los que nos ven, sábado 21 de octubre a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, noche eh, y la repetición será los domingos a partir de el mediodía, así que este sábado no se lo pierdan, tenemos una invitada de lujo que nos va a estar visitando desde el Santo Domingo. Pero dando la primicia, ¿lo, lo vamos a dejar para el sábado? No, esto, ¿tú no, no mira, a... eh, yo creo que ya esta semana sale, sale la promo, sale ya, la así promo. que sale la promo del cual va a ser nuestra invitada, así que estén atentos a la programación de Revi y a nuestras redes sociales, eh, las redes sociales tanto del canal como las mías y también las del programa que vamos a tener. ¿Cuáles son las redes sociales del programa? Las redes sociales del programa es arroba NIN TV y las uh -huh. mías pues obviamente es arroba TV. Así que ya lo saben, pueden seguirme a través de las redes sociales que como te decía al principio es una plataforma que realmente me ha ayudado bastante a través de, de, del tiempo. Porque la gente, de una manera u otra, pues me ha apoyado y he servido de, de influencia, por decirlo así, a algunas eh, personas. Y empresas que obviamente han confiado en mí y en mi trabajo, que pues por esta vía me han apoyado también. Nelfa, ¿qué tú opinas del uso que le están dando los jóvenes ahora que tú mencionas las redes sociales? A las redes sociales. ¿El uso en qué sentido? O sea, ¿Tú crees que estamos aprovechando lo, las redes sociales para edificarnos o le estamos mal utilizando, eh, perdiendo el tiempo buscando contenido que nada nos aporta. ¿O qué tú crees? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que tienen las redes sociales que tú le aconsejas a los jóvenes que te siguen de que utilicen para maximizar su potencial, no solamente eh, como comunicacional, sino académico, porque se puede estudiar incluso por los medios de internet y redes sociales. O sea que eso yo entiendo ya que depende mucho de, de tanto de tu educación como de, de la de los valores que tú entiendas que tenga y de la misma educación obviamente, porque inclusive en mi caso yo exhibo en mis redes sociales lo que yo soy, lo que yo vendo. Si en este caso, por ejemplo, hay personas que difunden información que no es real, que infunden eh, información basura, que suben imágenes a las redes sociales, eh, pues no entiendo que le están dando el uso adecuado. Las redes sociales tienen su pro y su contra como todas cosas, pero eh, yo entiendo que las redes sociales es una plataforma que nos ha dado la tecnología para de una manera u otra beneficiarnos, ya sea de la manera informativa o de entretenimiento. Entonces ya eso depende ya del uso que cada quien decida darle, porque también tú tienes la opción de tú elegir lo que quieres y lo que no quieres ver. Entonces yo entiendo que de depende del uso que nosotros queramos darle y pues nosotros pues tenemos esa misma opción de eliminar o sacar de nuestras redes sociales aquello que no, pues no nos suma. Muy bien. Eh, ¿A ti te gusta la política? Pero déjalo ahí vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a escuchar si te gusta la política no se vaya y en breve regresamos con Nelfa Núñez NN hemos estado haciendo un recorrido en varias comunidades de Boca Chica con la directora del INAIPI berlinesa Franco para conocer la experiencia de trabajo en las estancias infantiles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 Estamos de vuelta y muchas gracias por estar en sintonía, quedarse ahí pegado a su televisor viendo esta interesante entrevista con nuestra compañera amiga NN, la señorita NN o la señora NN, Nelfa Mira, Núñez. Mira, tú sabes que mucha gente me ha preguntado que, qué significa NN y, N? y realmente son las, las, las letras de mi, de mi nombre y mi apellido que son Nelfa Núñez. Tú sabes que tú te pareces mucho a mí porque yo soy doble H, Hugo Hidalgo. <risa> Doble H. Doble H. <risa> Exacto. Entonces, eh, ese fue, el nombre es algo diferente también, no es algo eh, normal, normalmente tendemos a, a ponerle un nombre y ya, eh, que, te, que incluye una palabra o dos palabras o así, pero sin embargo yo lo quise simplificar y también traer algo, di, algo diferente dentro de, de la línea gráfica de, del mismo programa. Y te preguntaba, Nelfa, antes de irnos a la pausa, que si te gusta la política. No, ¿No te gusta eh, la política? Eh, no, no me gusta la política. <risa> o sea, yo no puedo decir, no, nunca, nunca voy a involucrarme en la política, pero en sí, desde que desde que estoy en esto, he pensado que la política, eh, de, si te involucras de cierta manera, ya sea como comunicador o si aspiras a un cargo político y demás, eh, yo siento como que me a, la, a, la, a corto o a largo plazo me puede limitar o quizás perjudicar en, en esta carrera, que como te digo, eh, cada partido político tiene sus diferencias y todo lo demás. Y yo entiendo que también hay personas que van a tener una percepción totalmente diferente de ti. Y por ahora eso no es lo que yo, yo, yo estoy buscando ni lo que quiero lograr porque se me ha dado la oportunidad anteriormente, inclusive cuando inicié. Y no quería como tocar esa tecla, por lo menos ahora. Por lo menos ahora en sí no me gusta la política. Muy bien. ¿Cuál es tu relación con Dios? Tú sabes que yo tengo... Una relación con Dios tan buena que esta mañana veníamos hablando cuando yo venía de camino. Pero, ¿cuál es la relación que tú tienes con Dios? Eh, bueno, yo hablo todos los días con Él. ¿Tú hablas hablo todos los días con Él? Yo hablo todos los días con Él antes de acostarme, inclusive antes de yo salir de mi casa. ¿Tú o eres? cualquier cosa yo lo también yo entiendo como... yo hablo con Él de cierta manera. Sí, pero yo creo mucho en Él. Yo sé que, que, que todo lo que de una manera u otra nosotros logramos en la vida... Eh, eh, él mete su mano y está involucrado obviamente de cierta manera es el creador y de todo de todo de todo o sea que católica cristiana o sea, metodista no, protestante no o sea yo me crié en una familia católica, católica. pero no soy eh, católica o sea de eso de, de, de ir católica a la radical ¿no? exacto yo no voy todos los, todos los domingos a la misa pero sí yo creo en Dios y me crié en una familia católica y creo y creo en él y creo en él pero pero sí no soy full católica, pero sí estoy ahí involucrada. ¿Qué tú opinas de los casos de feminicidio que están realmente golpeando fuertemente a la República Dominicana? Es preocupante, realmente eh, es preocupante en nuestro país. No tan solo los casos de feminicidio, estamos, estamos viviendo eh, una época totalmente difícil, aunque hay personas que han dicho que que desde, al, desde tiempos anteriores se vivía la misma situación, pero que a raíz de las redes sociales pues se ha difundido muchísimo más las informaciones de esto. Pero realmente es lamentable. Yo entiendo que la República Dominicana debe de accionar, eh, las autoridades correspondientes debe de reaccionar para que esto pues, de una manera u otra pare, porque es preocupante. Se nos acaba el tiempo, pero dos cosas. Yeah. Si sí, el tiempo es wow. un dictador que rige todo, dos cosas ya para despedir el programa. ¿Qué tu, ¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes? Y una última invitación para que vean tu programa, se den cita este próximo sábado a las 8. Este próximo sábado a las 8 de la noche por Red Canal 6 de Telecable Central. Decirle a todos los jóvenes que, de, que quieren involucrarse, eh, bueno, en lo que quieran, porque todo lo que nosotros realizamos debemos hacerlo con pasión, con entrega, con dedicación. Debemos de prepararnos. Debemos de. de yo, yo creo mucho en una palabra y es insistir. Insistir, insistir, y nunca desistir. Porque como te decía desde un principio, a mí la persistencia me ha ayudado, de, me ha ayudado a poder eh, crecer y desarrollarme en este medio que es sumamente difícil. Así que no tire la toalla. Eh, todo llega en su momento y sobre todo la preparación es sumamente importante. Así que muchísimas gracias a todos. Saben que este sábado tienen una cita conmigo a las 8 de la noche por este mismo canal y la repetición obviamente será al mediodía los domingos. Así que gracias, Hugo, por la invitación. Mira, no me habían hecho una entrevista tan formal así nunca. Ah, lo que pasa Salto es... que algo diferente, mire. Sí, para que el público de las 6 de la mañana, te lo estamos endosando para que este sábado se muden a las 8 de la noche y puedan ver a nuestra compañera Nelfa. Muchas gracias por gracias venir en el día de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por la sintonía. Recuerden el mensaje de Nelfa, insistir, insistir y persistir. Ponga todas sus situaciones en manos de Dios También. y Él le va a escuchar. Muchas gracias por la sintonía. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.